Y es que los regidores, y esto es grave señores, en medio de esta pandemia que está viviendo la República Dominicana y el mundo y que se está cada día eh, tomando medidas de austeridad y de constreñimiento y que... El mundo está pata arriba, lo de la pandemia. Entonces, cuando usted viene a San Francisco de Macorís con todas esas quejas, como la del amigo Gil, de lo asqueroso y el mal olor que se siente en el mercado municipal, y las quejas a diario de los lotes de basura que hay en diferentes sitios de la ciudad y que no se puede resolver, y una serie de problemas de la ciudad, como el mismo entaporamiento de muchas vías, el problema del tránsito en San Francisco de Macorís y una serie de servicios que están manga por hombro, ver esto que acaban de aprobar los regidores, yo creo que es una provocación, y no es que yo estoy opuesto, pero yo trabajé. lo vuelvo a repetir, Cuatro años en el ayuntamiento de la capital, yo nunca vi eso. Ni que regando bono. Oigan, rompiendo todos los récords habidos y por haber, dice aquí, que acaban de aprobar, y pidieron 6 millones, 3 millones de pesos en bono. Mírenlo aquí. Esto lo, lo, lo, lo tiene Omar Peralta. Esto no es una especulación. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Vamos a ver, para que se vea bien claro esto. Miren ahí, bonos para asistencia inicial. Eh, eh, Vean, vea, so, cantidad solicitada: 6 millones. Esto se dice, cantidad. Entonces, precio unitario: 500 pesos. Los bonos van a ser de 500 pesos. Entonces, miren lo que dice aquí: cantidad aprobada de dinero. Mírenlo ahí: 3 milloncitos de pesos. Mírenlo ahí, póngalo, men. 3 millones de pesos. Eso dice aquí: ayuntamiento. De San Francisco de Macorís, certificación de existencia de fondos, dirección administrativa y financiera, eh, requerimiento, departamento de compra y contrataciones, referencia. ¿eh? Yo, licenciada Daniela Flores Reyes, en mi calidad de encargada administrativa, certifico que esta dirección administrativa financiera cuenta con la debida aprobación de fondos, o sea, que tienen los fondos, dentro del de presupuesto del presente año 2021 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo octubre-diciembre para la contratación que se especifica a continuación. Dice, adquisición de bonos Navideños los cuales serán distribuidos por la alcaldía y el consejo de regidores para ser donados a personas de escasos recursos y a empleados, pero si los empleados están ahí, ¿para qué hay que andar para el carajo de este ayuntamiento municipal? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque primero hay que resolver la limpieza de la ciudad ese dinero debió invertirse en una ciudad que está asquerosa y que todo el mundo se está quejando. Debió invertirse en resolver ese problema. 3 millones de pesos votados. Que me perdone, Siquio, que me perdonen los regidores, pero no estoy de acuerdo con eso. Ahora, si usted me dice que la ciudad está limpia, si usted me dice que la ciudad está organizada, eh, yo entiendo, bueno, pero yo no vi eso nunca en el ayuntamiento de la capital, distribución de bonos, yo nunca vi porque esas no son tareas de los ayuntamientos. Es que aquí el liderazgo de este país tiene que tomar medidas contra la forma de administrar los fondos públicos de los funcionarios, que eso no puede ser, cuando Felipe Rodríguez, ustedes recuerdan el desastre que era eso, que hasta bonos y que falsificados aparecieron, es una cosa increíble, o sea, eso, hay que, yo, ¿por qué eso señores? ¿por qué eso? ¿por qué? vuelvo y me pregunto ¿por qué? en medio de una situación de calamidad, como tiene esta ciudad, que la gente se está quejando de que allí hay basura, de que en este barrio no se recoge, de que aquí para resolver eso. Entonces vamos a votar, votar 3 millones de pesos para cuestión de clientelismo. Sinceramente, estamos jodidos como país, como sociedad, como ciudad. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Y eso, que yo no he dicho lo siguiente... Ahí hay regidores que se cogen esos bonos y se los cogen para ellos y no se los entregan a nadie también. Y yo conozco el caso, dos casos. Una persona que ya murió, que fue regidora, haciendo una compra grandísima en uno de los supermercados que estaban, que lo vi yo. Y después me lo confirmó otra persona que, que hacía eso. Y vi una regidora hace ya un tiempo, que, que no fue ahora. Comprando computador y todo. Con los bonos. Que lo pagó la computadora. Que se lo dieron. Y que para que se lo repartiera. Entonces ven acá. qué control hay. Y conociendo yo. Lo, lo que son estas cosas. Dice que, que esos 3 millones de pesos en bonos. Se lo van. Pueden hacer un allante con alguna gente. Y dos o tres cositas. Pero eh, es una cosa. Eh, un, un ayuntamiento que recibe un presupuesto. De 20 millones. Y algo. Y que tienen que hacer préstamos para pagar el, el, el sueldo número 13, el sueldo navideño. Los ayuntamientos de este país incluyen... Y que no tienen seguro los empleados. Que no tienen seguro médico los empleados. Por Dios, qué desatino. Qué desatino, señores. Qué desatino coger en un momento que esos empleados a diario viven llamando a este programa, a diario viven abordándome, de que Omar no tengo, de esos recoge basura, que por la forma como trabajan se pueden enfermar. ¿eh? Esa gente no tiene seguro médico, no tienen seguro médico, una, la, lo, todos los empleados no tienen seguro médico. Oye, entonces vamos a coger un dinero que se puede utilizar para el seguro médico, un dinero que se puede utilizar para limpiar la ciudad, lo vamos a coger para bono. Por Dios, Dios mío, pero entonces estos pueblos no reaccionan. Tú sabes los problemas que tiene esta ciudad, que se resuelven con 3 millones de pesos. Pero desgraciadamente, desgraciadamente estamos jodidos. Bien, vamos a poner ese tema en las redes Porque realmente yo quiero que se haga conciencia Yo quiero que se haga conciencia Porque la verdad es que Eso me dejó a mí Particularmente me dejó eh, eh, eh, eh, en show Cuando yo vi eso ¿Cuántos problemas? No, pero esos empleados, los pobres que están en una situación difícil. Esos empleados, señores, que no tienen seguro. Ese mismo mercado que... Mira lo que dice Gil. Ese mismo mercado. Entonces lo vamos a votar en bono. Qué barbaridad. ¿Qué pueblo que tiene mala suerte este? ¿Qué pueblo que tiene mala suerte? Es una cosa eh, eh, que estamos condenados parece a algo peor.